Un rostro como este refleja dolor. Sin embargo, da señales de vida. El interés le quita el sentido a la confidencialidad. Vamos, vete de aquí, Espina. A medida de su importancia, los medios son varios. Eres el niño que pensé que eras. La sangre de Titán corre por tus venas. ¡Mentiroso! ¡Eres un hijo mentiroso! ¡Habla! ¿De dónde has sacado esa espada? Hay vida y muerte en un solo día. Sin embargo, el día para que todo quede en paz no parece llegar aún. ¡Vamos, habla! ¿Qué relación tienes tú con Hades? Vamos, cuéntanos qué te ha ordenado que hagas. Hay un poco de paz en sus ojos. Quizás sea solo una esperanza. ¡Derroca, a Zeus! ¡Derroca, a Zeus! No hay más que hacer con el mensajero, mientras no exista mensaje. ¿No crees que planea hacer algo malvado con ese muchacho? Tan solo es una pieza, en una historia, que merece ser contada. Zeus está en el oeste, en el palacio del Olimpo. le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 Bienvenido a Kojiro presenta ¡Vete! Es difícil disimular, pero en ocasiones es lo único que hace falta Erase una vez un niño que nada tenía que envidiar a nadie, excepto su destino. La noche puede dejarte solo. Solo es una ilusión. Pero debo admitir que esto puede ser relativo. pasa con el resto de la canción en este mundo la vulnerabilidad va a encontrar la forma vamos lespina de aislarte cuando menos lo necesites he dicho que cantes canta para mí hermano eres un ser despreciable Eres un poco lento, Aries. Me parece que solo tendréis esta noche. Estar a bordo de una ilusión no es un destino para compartir. No te olvidaré, mientras viva, tú eres la única persona aparte de mi madre que me ha ayudado y que ha sido tan buena conmigo, siempre te llevaré en mi corazón. Siempre es difícil disimular, pero el momento de irse juntos no ha llegado aún. Mientras Arion viva, la espina tendrá a alguien en quien confiar. Has venido a recuperar la espada que llevabas. Sé dónde está. ¿Puedo llevarte hasta ella? buen momento para no ser el protagonista. Cosas como esta no le sorprenden y es normal entenderlo. que pensé que eras, la sangre de titán corre por tus venas. Esto es lo único que necesita. Miles de hombres Hay que informar a Athena Espera Sí, te lo digo a ti Déjame ver eso. Muy bien, yo lo guardaré Y no os preocupéis No le diré al rey que os habéis alejado demasiado de las naves es un mundo dentro de otro Y también le pertenece a alguien Quiero que todos me prestéis mucha atención Vamos a vencer Poseidón Deseará no haber venido La orografía del terreno está de nuestro lado. Los enemigos caerán fácilmente en nuestra red. Les haremos adentrarse en tierra y les atacaremos. Vamos, come, no seas tímido. Vale. Me gustaría saber por qué intentas derrocar a Zeus. ¿Acaso te has aburrido del mar y ahora también quieres conquistar la tierra? Y dime... ¿Por qué nos abandonaste a mi madre y a mí? ¿Por qué? Alguien que tiene un hijo. No tengo por qué darte ninguna explicación. Zeus y yo somos como el agua y el aceite. Pertenecemos a la misma familia de titanes. Ninguno puede ponerse por encima del otro. La vulnerabilidad solo permite Permite comprender y actuar a la señal de su amo En caso de que le siga sin importar lo de ser su padre Pero hay algo más que debes saber Allí hay una chica que es tu hermana de sangre Sois hermanos gemelos Espina no morirá A partir de aquí es muy difícil que eso ocurra Pues se acercan tiempos difíciles Algo en el viento. Huele a sangre. Cerberus, el campo de batalla está cerca. En la batalla, debes estar preparado. El equilibrio es prioridad. Los medios pueden ser varios, si el más habitual les aburre. ¿Has destruido la tercera línea de protección? muy pronto no podremos resistir. Las tropas de Poseidón están acercándose. Concentrad todas las fuerzas, yo tomaré el mando. Por favor, espera. Espera. Si te ocurre algo, no podremos perdonarnoslo. ¿no? Apartado. ¿Quién hay ahí? Sal de ahí, seas quien seas. ¡He dicho que salgan de ahí! crees que planea hacer algo malvado con ese muchacho? Hay un poco de miedo en sus ojos ¡Yo soy tu verdadero enemigo! ¡Como hijo de Poseidón y como soldado! ¡Voy a matarte! ¡Oh, ¡Por mi victoria! Pero vive para contarlo. No quiero ver derramada la sangre de mi hermana. No por ti. Atena, estás bien. necesita de su espada, pero le hace falta algo que no puede conseguir con ella. Cabe ninguna duda de que eres un titán, pero desgraciadamente has nacido en tiempos difíciles y muy turbulentos. De todas formas, siempre es difícil disimular. He revuelto el nido de un pájaro y para mi sorpresa me he encontrado contigo. Sitio tan monótono y aburrido, la verdad es que no esperaba encontrarte aquí. Pero eres un ser malvado y estás podrido. Ario necesita de su espada. Pero le hace falta algo que no puede conseguir con ella. ¿Has visto lo lejos que Pero Bendito será, sabes muchas cosas, Ariel. Sí, mamá me ha enseñado todo lo que sé, pero... Como pude ser, lo único que tengo en la vida es a mi querido hijo, Ari. No me importa lo que puedas decirme, nada me hará cambiar de opinión. Ella lo no está pasando muy mal, no puedo ver. Y no hay ninguna medicina en el mundo que pueda curar los ojos. Te gustaría matarte, ¿verdad? Pero no te será tan fácil deshacerte de un viejo como yo. Eso Es un muchacho. ¿Uh -huh. En Macedonia hay una flor llamada Alcane, que es muy efectiva contra todo tipo de enfermedades que no son. de no ¿De verdad? Mm, sí, y ya que has llegado hasta aquí, podrías encontrar muchas al otro lado del paso. ¡Arias! ¡Céverus! ¡Fuiste entrenado en el infierno para esto! Tengo que atender mi madre estar preocupada. Quiero volver. Estar al borde de una ilusión no es un destino que compartir. Y él lo sabe. Hay vida y muerte un solo día. Sin embargo, el día para que todo quede en paz no parece llegar aún. En esta batalla campal existe un rostro que refleja dolor. Sin embargo, da señales de vida.